¡Princesitas! ¿Dónde estáis? ¡Que os quiero dar un besito! ¡Oh, no! ¡El pesado de Sergio se ha levantado, cariñoso! ¡Ven aquí, Dasha! ¡Dame unos besitos! Y para mi cachorrita Mimi también hay besitos. ¡Ay, qué suaves, ¿no? ¿Y ahora qué le pasa? ¡Está súper enfadado! ¡Casa! ¡No puedes estar encima del sofá! No, Mimi! ¡No se puede jugar dentro de casa todo el rato! ¡Baja de ahí! ¡La mesa donde comemos no es para que una gatita se pase! ¡Qué sensato! ¡Llegó la hora de la limpieza en casa! Pero estáis en medio y necesito limpiar ¡No, no! ¡Aparta! ¡O te limpio la cabeza! ¡Espera un momento! ¿Quieren que desaparezca, no? Bueno, pues ahí lo tenemos otra vez. ¡Chicas! ¡Venid! ¡Que os quiero dar una ¿Qué te pasa, papi? Ni Mi caso, Mimi. Está fingiendo. Aprovecha y chúpale la mano que sabe a pollito. Vale, pues le chupo la mano. Oye, pues yo creo que ha muerto de verdad. Voy a inspeccionarlo bien. ¡Ah! ¡Darcha! ¡A Sergio le pasa algo malo! ¡Esto no es una broma! Yo creo que se lo están creyendo. Que no, Mimi. Ya verás cómo le chupo la cara. Y se empieza a reír. ¡Has visto! ¡Es un cuentista! ¡Yo no lo tengo claro, Dasha! ¿Le podrías darme la.? vosotros no me la jugaría! ¡Ah! ¿Veis? ¡Es un zombie! ¡Pues si es un zombie lo derrotaré así! <risa> Mimi, ¿se puede saber qué haces? ¡Detener a zombie! No sabes lo que es un zombie, ¿verdad? <risa> ¡No! ¡Bang! Oye, pues no ha funcionado pisarle los huevos Eso demuestra que está muerto, ¿de verdad? De verdad, qué paciencia tengo que tener ¡Ay, oh, no habéis creído! Os lo dije, estas son las típicas bromas de Sergio ¡Muy en el fondo! ¡Eso! ¡Pasa por querer que desaparezca! ¡Venga, vámonos! ¡No pienso caer en la misma broma dos veces! ¡Ahora <risa> es oh, una broma! ¡Ya me da la opulencia! <risa>